Bueno. No. Soy yo de vuelta, sí. Gracias eh, por estar acá. ¿no? Vamos a tener este, este panel sobre grupos de operadores de red. Habrán visto que, bueno, el, el leitmotiv de esta semana es lo que llamamos LACNO, el grupo de operadores de red América del caribe, pero les queremos mostrar cómo este tipo de experiencias se trasladan a otras escalas también. No solo escalas grandes regionales sino escalas nacionales e incluso regionales. ¿Sí? Y, y el objetivo es eh, que los que están en la sala y no están participando en el grupo de su país no lo conozca, su país que y conozcan, y puedan sumarse, los que están en países donde en no hay un grupo de operadores que aprendan de experiencias experiencia para tratar de para crear, para tratar uno, crear uno, y, y otras, otras, otras, otras, otras, otras, otras ayudar ese Y, y, otros, y otros, bueno, ver entre nosotros todos, todos nosotros, cómo podemos ayudar, a ayudar a para fomentarlo. Y que los invitamos a hacerse pequeñas presentaciones. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Lía Solís y bueno, estoy ahora como NOC Bolivia. en Bolivia. Lubinsky, estoy hoy como de Niki pero soy de DTE hace muchos años. Bueno, Ariel Weger, de Argentina y participante de NOC de Argentina. Eh, Naires González, participante del NOC de Panamá. Hola, qué tal, Norman Mogileski. Eh, yo, yo participo en LACNO hace en mucho. La que no, que eh, mucho tiempo. Participo en participo varias listas, varias no sé, listas. Ustedes. No sé hacen ustedes, participo un montón. Yo participo yo participo en, un montón. montón. Eh, en la de Argentina, la Argentina. en el Grupo, operador de grupo de Operadores de Chile, pero también participo Uchín. de Perú, no, Bolivia. De Perú, de Bolivia. Eh, este, porque bueno, porque porque. Es, es interesante también el nano. nano, nano de, de, eh, pero bueno, no es esa es mi presentación. Esa es mi presentación. <risa> <risa> eh, para, comenzar, para comenzar, la idea era comenzar con el que tiene más, comenzar, experiencia el que y, más experiencia y más historia, y más historia como casi todo lo que ocurre en Internet en esa región, eh, el primer en esta región, país que miramos es a Brasil. A Brasil. Eh, Rubens, ¿puedes...? <risa> você pode falar português porque temos tradução para o espanhol Seria bom que você conte sobre sua experiência. O grupo de operadores que eu vou contar hoje para vocês é o GTR, Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes. Ele foi criado em 1996 como uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet Brasil. E ele antecede muito, inclusive o NITBR. Ele é e de um tempo no onde de, uh, as operações as aí, do, do, ponto do ponto BR, BR até do, até do, do ponto do de do tráfego eram projetos de pesquisa dentro de, pesquisa dentro de uma agência de fomento a pesquisa, que é a FAPESP. Uh, uh, mas já existia um grupo de pessoas que tinha, que tinha sido definido para definir, para definir caminhos de na internet brasileira, que era o Comissão da Internacional do Brasil, e ele entendeu que deveria haver essa criação, mas assim, o próprio nome sugere, sugere li, nasceu, nasceu como um e é que é ETF brasileiro. brasileiro, e não como para um, para um, grupo um grupo de operadores de rede brasileiro. E alguns anos depois da criação dele, ele, usando a linguagem da moda, agora pivotou para um grupo de operadores de rede, rede. Graças a pessoas como a época, o Reinaldo Peno, o Marcelo Manta, que faleceu, faleceu, o Frederico Neves, Neves. Graças, graças a essas pessoas tentem concluir que há, né? não é. Não precisamos, não precisamos de um, de um inteiro, é, senão, não, não, não queremos, não queremos nos, isolar nos isolar com um padrão próprio de, de protocolo, queremos sim. falar com todo, todo mundo, mas precisamos mais de mas, uh, precisamos de, mais, uh, sim de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Na sua, sua lista, lista com mais membros, 6 mil, mil membros, membros. E realiza, realiza dois eventos presenciais por ano, exceto em anos de pandemia. Muito bom, muito bom. Siguiendo em ordem de antigüedade, me parece que seguiríamos com Ariel, vamos si ver esse orden. Gen que es ¿Me, ¿Me estás diciendo el... viejo? No, al grupo. Al grupo. Ah, ah, ah. No, bueno, eh, en Argentina eh, tenemos, en Argentina, tenemos eh, un caso que es bastante particular y me quiero no referir a una pregunta que me nos hicieron, pregunta que me hicieron hace un par de días atrás, de hecho te la hicieron a vos, si no, por lo bueno, mal. Eh, un, un muchacho, se creo se que era uno de los becarios que dijo, yo si necesito autorización del ACNO para hacer un grupo de operadores, fue algo así la pregunta. Nosotros en Argentina tenemos eh, un grupo de operadores en medio como, que, no, no, no sé cómo llamarlo, es, no calculo yo que llamarlo, es itinerante, o, itinerante. Vamos a ponerle por ahora ese, ese título. O sea, el grupo, de operadores, ese, grupo de operadores existe, de operadores hay una comunidad existe, muy, hay una muy formada de, de técnicos que de colaboran. Técnicos que que colaboran eh, Gran no, parte no, de la comunidad, no, de la no puedo decir números no exactos, no puedo un no sé, número 80, exacto porque pero vamos a decir que el 80% 85%, de, 85 de esa comunidad, de comunidad es parte del IXP argentino y, y tiene que ver con la Argentina operación o bien este, con, con la utilización de los recursos que brinda que el IXP argentino. Eh, y ese grupo de operadores eh, ni siquiera se llama, o sea, nosotros le decimos Arnog porque sería como el, el nombre adecuado para ser consistente con el resto de los de los grupos, pero en realidad tampoco se llama Arnog, o sea, es un grupo de gente bien definida que discute, y, bueno, más adelante hablaremos de esa problemática, que discute en distintos ámbitos, que todos nos conocemos, que todos tratamos eh, de, de, de compartir información, pero ni siquiera tiene un nombre demasiado estandarizado, o sea, a veces se llama Arnog, a veces no, el tema es que la gente siempre está, y, tenemos una lista de correo eh, que de nuevo está patrocinada, es patrocinada por el equipo argentino y hay discusiones hay grupos de whatsapp hay, hay algunas otras organizaciones hay por ejemplo eh, una, por una, ejemplo, un, un par de cámaras eh, más, que, que no son cabase, que también no tienen capaz, grupos técnicos. y grupos Básicamente técnicos, lo que estamos haciendo, que estamos todo, haciendo todo el, el tiempo, tiempo es tratar de concentrar las discusiones concentrar para que no haya pequeñas no células no pequeñas de gente células que, que, de que dialoga con sus amigos y listo Así con que con es un esfuerzo conjunto y pronto. Pronto. bueno, digamos que junto. es un no de Argentina y se usa de lo mejor que se puede. Yo de hecho digo, soy participante, ni siquiera soy representante. Creo que nadie, un representante, cuando el no de Argentina, con el nombre que sea, tiene que aparecer, aparece, se usa, se reúne. Aparece, se ha usado, se reúne y la a una explicación de cuál es el, espíritu de fazer el, el, el objetivo, no? e cómo es la participación a nivel e personal, é a por em nível pessoal, las cosas que son útiles para cada uno y no tanto por lo que necesita la empresa o representando que la empresa o pidiendo permiso, que permiso o a la representa a empresa eh, o son personas que están ahí porque quieren colaborar en No son empresas que están ahí Não porque en la cámara, es una cosa completamente diferente, el espíritu del nog es así Creo que el que sigue es Chile. Que que yo creo que, viene que sí, estoy tratando de hacer memoria. Estoy tratando de lembrar, creo que sí. Bueno, eh, yo soy de Argentina, soy de Argentina originalmente, China, originalmente. Eh, participé, participé toda, participo. participo pero participé, participé desde la, desde la formación, de, formación del de Argentina, de Argentina y, ahora, y me ahora me mudé por razones laborales a Chile y me invitaron a, a Chile, de lo que es el participar de Chile, de Chile que funciona, que funciona más que nada como un grupo de Whatsapp. Grupo de WhatsApp. Este, bastante activo. Es bastante eh, activo. Eso tengo para decir. <risa> la verdad es que es, es, es, es bastante distinto, digamos, no, yo no estuve desde la conformación, sí estuvo en la conformación bajo también eh, tutelada, digamos, por y IXP Chile. De, de Chile. Este, que es un buen punto de encuentro punto, digamos, de, de encontro, los técnicos donde nos conocemos todos, yo estoy ligado a la operación de Isispec en Argentina y la, la verdad es que Chile, la da, la, la da la visibilidad amplia de los técnicos del lugar una aclaración que tal vez debemos haber hecho al comienzo es que no estamos poniendo a los coordinadores no, no, no hay alguien que hable de representación de un grupo de operadores es una lista de correo donde todos participan libremente eh, pedimos a Hernán que participe porque lo conocíamos y sabíamos que estaba en ese grupo pero tal vez en el, entre el público hay alguien de cualquiera de los no desde Chile por ejemplo que tiene más experiencia sabe cuándo comenzar o puede contarnos algo más y a diferencia de los paneles, nosotros nos dejamos que se paren y hablen en el micrófono en cualquier momento. Este si manejar los no Es muy buena esa, esa aclaración. Acá no hay, en realidad los NOS no tienen eh, estructuras de representatividad, por más que en algunos, los NOX más, más, más antiguos de todos, y sí tienen una pequeña estructura, pero más bien para, para encargarse del de aspecto logísticos y administrativos y los miembros iguales, y Los días. miembros son todos iguales. Eh, no hay hierba con... eh, en ese sentido. Vamos a pasar a Bolivia. Sí, bueno, en el caso de Bolivia, Bolivia eh, es siempre un grupo de operadores es de coordinación para las tareas de implementación del punto de intercambio de tráfico. De tráfico. tráfico. A partir de eso, eh, el, partir grupo de ahí, de el grupo meramente de coordinación, eh, de trabajos de operativos, tenemos la visita del AFNIC e Internet Society a La Paz y eh, en reuniones físicas se tendrá de consolidar el grupo físicos, y que empieza a realizar grupo, más invitaciones con los operadores de redes. A, a, a Entonces, principal objetivo es, es una lista, bueno, efectivamente una lista, una lista eh, de correo donde compartimos eh, de repente algunas cosas monstruo, que ayuda para, para configuraciones, ayudas, etc. Eh, también tenemos un grupo de WhatsApp donde ayuda mucho para mandar mensajes, efectivamente no hay mucha actividad de vuelta porque las idas son, digamos, porque, algún anuncio, digamos alguna solicitud de, de, de soporte, alguna cosita soporte, que se pone ahí como que no está pasando, no llegó estos prefijos, alguien sabe, cosas Y generalmente las, las respuestas son, en, general, son, respuestas son respuestas eh, en un mensaje son privado. Mensaje Entonces, ahí hay, hay un punto que detectamos que realmente las personas que integran de repente no quieren comprometer a sus organizaciones y nuevamente la aclaración que no van en nombre de sus organizaciones Va a, va a generarse una especie de intercambio eh, de conocimiento independiente. Lo, lo más bonito es que es independiente del vendor que se tenga, en este momento, ¿no? eh, la idea es eh, compartir conocimiento, generar capacidades y, y también se convierte en un punto clave para contactar a personas técnicas. ¿no? Actualmente, por ejemplo, la lista del No Bolivia está suscrita a los reportes de, de, de Tokaida. No, Entonces nos llega, de, ellos detectan algún ICE comprometido de la comunidad de, de Bolivia y mandan el reporte de y ahí Bolivia, podemos ver bueno, si tenemos otro comprometidos. Por, comprometidos por dar ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Ese es un muy, muy buen ejemplo para los que quieren eh, comenzar a movilizar un note, eh, información útil. No sé si quieren contar un poco más, pero les van diciendo a los proveedores eh, donde ven que hay botnets y desde donde se originaron más un especie de ranking y es información útil para el operador es no por qué contestar. Solo con saber eso es, es para actuar basta o sea usted recibe no información Panamá. sí, sí. Panamá, hola bueno, sí. Bueno, buenos días de nuevo United de de con Salazar sal, este agrupó operadores de Panamá, de operadores de eh, Panamá bueno nuestra este historia es bastante reciente yo nace bien en un recinto como este de en el 2019 fue la última vez que se lanzó el evento de la en Panamá y bueno siempre bienvenidos a volver a realizarlo en Panamá y nace también así reunimos un grupo de operadores, de operadores con representantes de, en primera instancia de, de los ISPs y luego se hace la aclaración de que efectivamente eh, los operadores de redes son todos los representantes de empresas academias, universidades, banca o cualquier otra instancia que tenga asignado con recursos de conectividad, Entonces es muy importante hacer esa aclaración y que solamente no se vea como que eh, los grupos de operadores de redes que participan, pues los ISPs son los de eh, fue una bonita experiencia ese eh, nacimiento Tuvimos muy eh, representantes, representantes también de otros operadores Grupos de operadores Y un intercambio importante De experiencias, información Que no podría ser un grupo cerrado Que no podría ser un grupo no trabajar fechado, como de con no algún tipo que de Membresía Es importante porque Eso ha sido El éxito de este grupo Para los grupos de general de toda la de toda la región. Y bueno, yo considero que es muy importante que estas un... iniciativas nacionales se es estén dando porque e, pues, pues, une la cultura latinoamericana, porque porque porque la cultura latinoamericana pero efectivamente los aspectos técnicos cambian de país en país. ¿sí? Entonces, para tener estos acercamientos país, ya más telecine, locales, y se permite pues, próxima, a los representantes de los países sentirse más cómodos y conversar con sus homólogos nacionales sobre sus experiencias, sobre qué Está pasando en cada uno de los países, país, quizás sobre muchos están, que están en las listas del ACNO, pero no es lo mismo que, en LACNO, en mismo que ocurre en Sudamérica que lo pues que puede pasar en un país de Centroamérica o de las islas del Caribe, ¿no? Así que es importante eso. Actualmente nosotros trabajamos muy de la mano con Internet Society, con LACNIC, que nuestra lista está alojada en la lista de ACNO. Y bueno, también eh, no la utilizamos sobre todo para el eh, condicional no, no, no hay tanta información todavía en dos vías, pero es lo que se busca. Eh, Trabajamos muy de la mano también eh, con eh, el IXP Panamá, eh, internet eh, eh, y nosotros eh, eh, el grupo operadores el grupo nace después de internet porque bueno, internet ya, interred, ya interred, tiene casi 25 interred, años, pero eh, estamos muy de la mano también con, con ellos, porque claro, el 90 95 de los 95 operadores de redes en Panamá son los ISPs y están conglomerados. En, y están en internet conglomerados en la Interred do Panamá. Bueno, muy, eh, creo que esta primera creo que esta ronda fue muy bien para... La, Entender, el contexto, entender en el, el contexto en el cual los hogs nacen y mueven, y ahora creo que el lo apropiado es hacer lo, lo que falta, es lo que es ver, Entender un poco el presente, un poco por ejemplo, qué, presente, el problema qué tiene, problemas tienen, qué ustedes tienen, y entender el futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Qué, qué planos pueden tener? Ten, ¿Cuáles ten cuál parecen que deberían ser los próximos pasos de cada uno de ustedes? Antes de empezar con la ronda, no quisiéramos quedarnos sin tiempo para la parte de preguntas y respuestas. surgen dudas mientras van hablando, ahora porque seguramente no un poco de cambio de metodología, a teniendo preguntas, le a a no sé quién se anima a romper el Presente y futuro. Presente bueno, eh, y Hoy día lo que vemos es que no hay un formato no hay un estático formato de cómo conformar un nodo. Hay, hay listas de correo, hay grupos de WhatsApp, listos, grupos de hay, WhatsApp, Discord, hay de distintas WhatsApp, plataformas, plataformas en las que se puede armar comunidad. En puede armar o crear comunidad. Particularmente en Chile funciona en Chile, mucho el grupo, funciona de mucho grupo de WhatsApp. Yo preferiría que todos. Yo preferiría que todos nos estuviésemos en una mailing list, este, pero menos. avís. pero bueno, se usa lo que funciona. Va, a gente funciona. usa aquilo que funciona. E esto de eh, eh, es más inmediato porque Eso es más inmediato porque de, nos permite eh, informarnos a todos eh, al mismo tiempo de eh, algún evento. que, de, que todos meamos y todo, saibamos, fiquei sabendo se si existe algún evento, então, de algún tema, então. Estar comunicado, comunicado rápido, muy bien, pero hay otros eh, temas que van bueno, a si de alguien, a quiero contribuir bien en este, cómo, que podría circular por las listas. Este, podría este, haber otro, mejor, otra por forma de circular. De la, de las listas. Hoy no por hoy en Chile lo? eso no está. Falta la lista. Nos pero la comunidad. Está. Ahí, ahí surge un primer, en lo que Hernán, surge un primer tema Porque que es, es herramientas de colaboración. Eh, ahí, en una época no había discusión, eh, eh, ahí, no había discusión eh, eh, eh, digamos. La única eh, herramienta, herramienta que existía, que era más o menos era la lista de correo. Ahora hay una enorme variedad de cosas. La lista de correo sigue. Comparto con Hernán, creo que sigue teniendo su lugar. Pero está el WhatsApp, está el Telegram, está el Discord, está el Slack, Mattermost, Rocketchat, y podríamos seguir muchos este, De todos esos, conozco algún ejemplo de gente que nos ha dado. De todos esos, yo eh. ejemplos de personas que usan esas herramientas. ¿Las otras? Ah, ahí está. Bueno, ahora yo les quiero, les quiero contar de hecho una, un pseudo caso de éxito que tuvimos con todo esto. Eh, como les dije, eh, no de Argentina no tiene hoy una coordinación, no, no hay un presidente, no hay un, líder, no hay un líder, no hay un comité de programa. Lo intentamos hacer eh, y la verdad que no, no, no prosperó, no, no fue fácil lograr eso. Eh, cuando uno llega a un determinado alcance en donde quiere empezar a, a llevar proyectos adelante, a recibir financiación y algunas cosas, Ahí recién es cuando se, se empieza a necesitar y la personería jurídica y, bueno, y todos los eh, detalles que hacen que uno pueda manejar la, la, logística la logística de todo esto. Eh, el grupo de Argentina se apoya básicamente no no en base no no lo en el Argentina, y ellos son el nexo para poder no no eh, lograr eh, no todas las cosas, eh, para poder hacer concretar las reuniones, etc. Una... Un presente que yo veo y, y vuelvo veo, a mencionar lo mismo, mencionar células de pequeños, subgrupos de pequeños subgrupos que no se que coordinan no y no se, combinan, se hablan entre no ellos, no se coordinan a, a nivel no de conocimiento. Se eh, se y es bastante interesante y acaba interesante, el, el caso de esto les voy, a contar. Que voy a contar. Hay grupos en Argentina de, en China, por ejemplo, usuarios de, de un proveedor en particular. Entonces... Eh, todos esos usuarios Entonces, todos esos arman usuarios, grupos de WhatsApp, grupo donde de exacto, entre ellos, cuando se van conociendo en los eventos, se van agregando. Eh, a y obviamente, cuando ese proveedor eventos, tiene un problema, ese bueno, grupo arde, arde, cuando, arde, cuando arde. Y esos, esos grupos están descoordinados ya. a mí me encantaría que todas esas pequeñas células estén en algún lugar centralizado, porque esa es información de interés para todo el mundo, porque, aunque yo no sea cliente de ese proveedor, cuando ese proveedor mete un fatpin y le hace una macana, a mí me termina pegando Y a mí me interesa Saber eso Entonces por ejemplo En estos grupos En ese grupo en particular Ellos se coordinaron hicieron Un mapa de la Argentina Entonces Cada uno que es cliente De ese proveedor Aporta al mapa Su dirección y fe De su router De su piring Contra ese proveedor Y hay alguien Que está monitoreando Toda la Argentina Y dibujan un mapa Donde hay latencia Donde está verde Donde está rojo Y eso es súper interesante estaría que, que de alguna manera ese ejemplo, ese ejemplo se utilice usado en muchas más cosas. Y, cosas más. Eh, y el caso de pseudo éxito es que eh, en el evento del cabo de pergamino que, que tuvimos el año pasado, logramos que la directiva de ese o sea, desde el ACNO logramos que la directiva de ese prestador llegue y hable directamente con, con la gente del grupo que hable este, después de eso salió de que ese prestador puso un ingeniero a trabajar dentro de ese grupo entonces ahora, ese grupo, cuando la, hay algún problema, ahora, cuando se queja, algún problema, el prestador está metido. Queixas, ahí. El prestador está y bueno... Eso me parece un caso súper es interesante. El problema que le veo mal a eso es problema, que es como una especie de grupito cerrado. Es que un grupo cerrado. y Si no estás no ahí, está y no te enteras de si que no te los no pasas en algún evento, no, sabendo, no sabes que estás. De la no misma no manera que eso es el motor, no conoces resto de está aconteciendo. Así que, porque a futuro, me no parece, antes no, de la incorporación y todo el tema legal, me parece importante corregir eso. Ahí quiero resaltar otra esas dos que los grupos de operadores no se conviertan. Una, una pizarra para criticar una, a, a, a, a, a los operadores. Para ¿no? el, el objetivo los es operadores. colaborar para que sea eh, más fácil para todos y no eh, usarlo como una vidriera para, para todos, eh, eh, exhibir problemas, para problemas o, o, o criticar acciones. O criticar eh, y el otro, eh, otro es que, que, que no sea un, punto, un club eh, que cerrado, no no, que club solo por invitación se puede participar, participar, porque cuantas más personas aportan, más valor tiene para todos. Este, sí, contando sí, un poco la experiencia, mencionaba Ariel, el, el, el pasado año nosotros, año pasado nosotros hicimos, nos un hicimos un proyecto de, de manners, de eh, Carmen, y entonces publicábamos para invitar. ¿Qué pasaba? Que eh, encontramos la lista de ASNs de, de, ASN, de Bolivia y enviamos la invitación y éramos. Una, a, era un número alto de ASN, pero ha sido el webinar que hemos tenido mayor participación. O sea, no sabíamos que teníamos tanta no gente interesada. Tantas y también se detecta ahí el desconocimiento ahí tal vez desconocimiento de, de, de, asuntos, de, de, de temas, asuntos, por ejemplo, eh, que estamos tratando. Manners u otros temas de rotamiento de, de paradas, PKI. Las, ejemplo, plataformas PKI de las plataformas que nos dan la para hacer la, la verificación, verificación etcétera. Y ahí pudimos identificar varias personas que están fuera, que están dentro de lo que es la operación de las redes, pero que no están teniendo conocimientos cuenta. Y es algo que nos une a las personas técnicas ¿no? y tratando de identificar qué es lo que realmente une a la, a la comunidad técnica es la búsqueda de conocimientos, la generación de capacidades y el compartir experiencia. Entonces creo que eso es lo que no hay que perder en la naturaleza de, de, de un grupo de operadores, ¿no? que realmente estamos para eso. No estamos para criticar a nadie, no estamos para criticar a ningún operador. De hecho, muchos operadores que trabajaban en ISP, que estaban en el grupo, ahora trabajan en un banco, pero no dejaron las redes entonces no los nos, perdimos nos, nos no, no, no quiero decir también que nos necesariamente nos tienen que estar asociados no a, a, a ese. Eh, son operadores a de a redes operadores, y realmente sí. sus aportes y ahora y sus de hecho suma porque ya su enfoque eh, ya, boas, ya no es DGSP sino es, eh, es un enfoque corporativo entonces a sigue sumando pero eh, a, a, a, a, a lo que voy es que, muy que muy la idea es esa no perder la naturaleza de un grupo de operadores no sé si habrá lugar al final pero tal vez ella puede contar sobre la reunión de la tarde sí yo pensaba hacer un par de luces É para, para todos. Eu, eu ia, ia dizer, bruxa, eu ia mencionar, nossa, Rubens, você quer comentar como você é um pouco o futuro? futuro. Então, juntando, juntando os temas de, de, de, de ferramentas gente e presentes do futuro, presente futuro, a gente vê hoje a nossa, a nossa lista de correio, de correio como algo que mais, mais agrega valor os para os nossos membros. membros isso, e isso de vem de duas, duas coisas. Um, de ser um, um canal, canal de, comunicação, de comunicação com pessoas que são, que são operadores, operadores de redes, que, que sabem falar a, a língua do P, IP, o etc. Mas também porque é um conteúdo indexável. Então, a nossa, de nossa lista de correio é, é arquivada no site, um site então ela está indexada bem, no Google, no Bing. Evidente, e se você procurar algum tema ligado à operação de redes, É grande a chance do primeiro hit no Google ser do arquivo, ser do arquivo da, da, da GTR. Justamente porque quase, quase tudo o que existe já foi discutido lá. lá. E a gente não, não imagina, não, imagina uh, perder isso. Por isso, por isso, isso a gente não, não imagina, imagina por, exemplo, um por exemplo, dar algum grande, grande foco no aplicativo em aplicativos de mensageria. O que a gente não descarta, e aí entrando para o futuro, seria alguma, alguma forma de gateway bidirecional entre aplicativo um aplicativo de, de mensageria, mensageria e a, a lista de correios. Correio. Ou seja, se você a, a, digamos se, assinar, assinar aquilo no aplicativo de mensageria, você consegue acompanhar e você consegue, e você consegue participar também. também. Mas, isso Mas isso vai também para o correio, correio, vai também para o índice do, do mailman, mailman e vai, vai também para o Google. Isso a gente acha legal. legal. A, gente, a gente, na verdade, tem isso em teste na parte que uma das uma direções está funcionando, funcionando super bem, uh, a outra, outra direção que ainda, que ainda não. não, porque isso, isso ainda não está não em produção. produção. Mas isso a, isso a gente acredita, acredita. agora. Promover, exemplo, por exemplo, o uso de um, um grupo de WhatsApp, de WhatsApp com certeza aqui. não, não está nos nossos planos, pelo menos. Solo falta Panamá. Bueno, y eh, nosotros como... Pues normalmente yo soy especialista. Nosotros somos muy literal la realidad de lo que necesitamos en estos momentos, es que literal, seguir capacitando. Realidad, Hablaste además, hace un rato ahora, también el, del tema de la crítica que se en los grupos. Y yo siento que, que eso actualmente es algo que, que, que los operadores, aunque sabemos que, la, que Internet nace como la red de redes y un compromiso de, de, de compartir, recursos, compromiso yo entre yo compartir recursos, recursos entre los que somos parte de esta, de esta miembros, comunidad. De esa comunidad. Eh, de todas maneras, los, los que puedan participar que siente como que, bueno, se comparta todo el información, que, entonces este, con que la competencia que también, dando algunos información, trucos. Y Eso como. creo que también sí, es si parte es de, un de lo que, que nosotros deberíamos, deberíamos trabajar, trabajar. De que es que en que el país, trabajar, eh, como, eh, no, no tanto no como no la crítica, sino compartirlo. Se vuelve un poco más comercial y decimos, bueno, que si yo he toda la competencia, pues puede saber mi secreto. Al final, pues, es igual para todos. Eso es lo que yo veo ahora en las capacitaciones. Eh, los grupos operadores, los grupos de nacen, operadores porque, como mencionamos, hacen estas reuniones, pero de alguna otra manera también hay que como una manera como dice, de legalizarlos en legalizar los países, los diría yo, porque ya países, solicita recursos o pide sus pensiones, y lo también en el caso de nosotros, que eh, eh, debemos participar ejemplo, directamente en una asociación de huida para el proyecto de medicina que estamos realizando en Panamá, y entonces no pensamos, ¿cómo lo hacemos con el grupo de operadores? Porque al final tú necesitas recibir recursos y necesitas tener una constitución jurídica. Y, y bueno, entonces nos apoyamos en este nos nos capítulo de Internet Society y, bueno, Society. somos los mismos, somos mismos que estamos por ahí, que pero estamos, con diferentes sombras, eh, ya no nos encontramos aquí Eso es algo que, que tendríamos que evaluar, porque si también consideramos un crecimiento dentro de los grupos, hay que considerar también su estabilidad para recibir este tipo de subvenciones experiencia e -e Ese punto de tener un, este punto de eh, una secretaría o organización secretaría que haga la parte formal eh, que es útil cuando formal, quieren hacer reuniones o recibir fondos, como decía Nairet. El grupo operadores de, de operadores de, de nacionales, llamamos dentro del de, de, llama llama del objetivo, el objetivo la de la de la es ayudarlos a que, que puedan conseguir eso. Quienes están planeando o tienen interés de armar el grupo de operadores en su país, se puede acercar a Carlos, a mí cualquiera de los que conocen en el panel. Mm. y y les conseguimos ayuda local en un capítulo de ISOCAL y XP. Siempre va a haber alguien que los ayude a hospedar al, a al, al, al grupo. A a hospedar grupo. Tenemos ah, una pregunta en sala. Una pregunta hacer un par de sala. comentarios. A comentarios de, o sea, a o sea, de soy de, soy de, de Cuba, del grupo operador, de, operador Cuba, de, de, Cuba, de Cuba. Y, de de Cuba y bueno, quería y compartir un par de detalles Yo refuerzo a lo que decía Ernani de la lista de correos. Porque en realidad aún sí. cuando hay otros métodos más modernos y más, modernos, más instantáneos, instantáneos como más todos los que mencionó Carlitos, que se están utilizando y hoy, el problema es, que, usados, es historia, que es fundamental mantener la historia y la historia solamente, por lo menos hasta, historia, hasta hoy, se puede mantener con una bitácora una de, de, de correo. O sea, es, es la mejor manera de, de, de mantener la historia y de que las personas la puedan ver lo anterior que ha pasado en los grupos de WhatsApp y más la vida empieza el día que entra todo lo anterior lo permite so, uh, y muchas no, veces hay mucha gente que, que dice, era, no, ya se lo respondió, no sé, quién. sé bueno, uno busca eh, el, no el, el archivo no, público, no, público, la la lista, el público de la lista y es un mecanismo es bastante más, más fácil eh, para entrar. Para poder Eso es, es una de las cosas que quería comentar. Así respecto a, que quería, respecto hablar, a lo que decía en del tema de la personalidad jurídica personalidad y demás, jurídica. yo creo que es importante yo siempre contar con alguien que nos ayude a patrocinar Digo, el el grupo, un, el grupo de operadores, no solamente por el no tema de recibir fondos sino, fondos, sino para que eso no se vea, para fondos, para fondos, para fondos, no se vea solo como no un sea grupo de con, o sea, como tres con, o cuatro con, gente que están aburridos y que se quieren buscar para hablar de algo. Al final, para que sean atractivos Entonces, para muchas para personas, tienen que tener algún tipo personas, de formalización. Que es lo que, eh, digamos, que, uh, las personas que, que no están en la constitución que o que no están en el no principio, principio juicio, empiezan a ver que, que realmente ver ahí pueden, obtener, pueden un obtener un resultado, o pueden, un participar, o pueden participar. Y eso te, te lo da precisamente tener algún tipo de soporte de, de un support, alguna organización sí, de algún que se esa protección. Essa protección. Y me parece fundamental no que, eh, porque a veces el nombre de operadores, operadores es un nombre un um nome poco nome eh, que puede distorsionar la realidad, para realidad. La gente supone para que momentos, se hablan de, de operadores y a veces no piensan en operadores. realmente, en fato, estos grupos para uma grupos, Eu acho que é tão que importante que está vez. esteja aqui. Eu quero uma pequena hum, hum, rede. Ocio, o a nivel, una empresa, residencial, nivel de residencial como el que participa con ese gran operador. Que aquel que si la red que aquel de ese pequeño negocio un está un mal, operador. es un e, de seguridad. Si el, un un de seguridad e, si el problema lo tenemos e, todos. El de Entonces, el yo, de yo este creo, creo que, que, que sería bueno a la hora de divulgar de Entonces, qué trata no, el, el grupo, los grupos de operadores, que un poco quede claro que todos los interesados en trabajar en la red, podemos participar de alguna forma outro tem diferentes níveis de, de, de... de, de... Muy, muy, buena, muy buenas esas muy observaciones. Muy buenas Yo tengo un comentario que viene a, a, a lo que dice Jorge. No sé si estoy pisando de alguno de los otros temas, pero siempre estamos mirando quiénes son los grupos exitosos, ya sean o no, no o grupos de personas que se juntan y que tienen más o menos la misma dinámica de lo que nosotros estamos buscando. Y si bien es cierto lo de la lista de correo, hay que tener en cuenta también que a la gente joven no sé si le da tanta importancia. Que el correo electrónico no sé si le da esa, esa rigurosidad de casi real time que nosotros los más viejos esperamos que tengan. Eh, sin embargo, veo que hay algunas eh, otras organizaciones eh, bastante exitosas que lo que hacen, por ejemplo, también es crear breaches entre aplicaciones. Entonces, lo que uno publica en Telegram, hay un bot, hay un programa que lo copia el WhatsApp y que genera la misma información en todos los canales. Así que eso también es súper posible. Y, y deberíamos de alguna manera de alguna forma, Teniendo en cuenta de que la industria nuestra Es multicanal Porque vos hoy estás atendiendo reclamos atendiendo Por teléfono, teléfono por, por mail, por, email, por, por whatsapp Por, WhatsApp, por, por y yo también Sería razonable también tener, ese tipo, ser de asuado, de tener ese, ese tipo de herramientas Para que cada de uno Desde su realidad Y desde de su, realidad, realidad, de y su política de, realidad, realidad, de utilización De algunas herramientas, de herramientas y otras no Que todo el mundo las tiene Tengan de alguna manera la información unificada Y eso un poco nos da pie Para el siguiente tema Que es cómo también es un para con el próximo de la cosas, para localmente al resto de la sala, ¿no? de la sala. ¿Qué, cosas podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ese es un primer, si un primer ejemplo. Nosotros usamos la lista, LAC, usamos ¿no? la lista para, de LACNOG para los, los mails del grupo. Es lo que usamos nosotros para que ahora, que nosotros bueno, sí pero bueno, si sería bueno ver cómo. Quizás debería de servicios, con, que tenemos, servicios. que son ser los servicios que van Un pequeño las, inventario, una página web, por decir vos. Un hablar un site? Siguiente. Next. No, bueno, de hecho, en, en las charlas que tenemos todo el tiempo, ahora sí con el sombrero del ACNO, eh, siempre eh, estuvimos hablando las últimas veces de hacer un pequeño kit de herramientas básicas para, para operadores. ¿En dónde estaría? En el en dónde estaría la página web y en donde habría alguna otra cosa que ahora me estoy olvidando, pero bueno, ya es viernes, perdón. Bueno, sí. E uma, uma ferramenta que é interessante, interessante para começar é, é, algum é algum tipo de sistema de gestão de, gestão conteúdo, de conteúdo, conteúdo com em foco em conteúdo produzido pelos membros. Pelos membros. É, é, isso quase, quase sempre é uma, é uma wiki, uma wiki né? Né? Mas, mas não, não necessariamente, necessariamente é uma wiki. É, é, é, escolha, escolha o seu, o seu CMS, CMS de preferência, de preferência mas, de, mas eu colocaria, eu colocaria além já dos citados já citados aí, aí main em list. Se possível, se possível, algum data de mensageria, de mensageria ah, algum, algum sistema, de sistema de gestão de conteúdo, de conteúdo pelos meios. Eu, Eu só queria comentar uma coisa, coisa que foi falada sobre, a sobre aplicativos de mensageria, mensageria e se existe de um deles que, que permite acesso ao histórico, que é o, é o Telegram. Telegram. A maioria, a maioria não permite, permite porque, porque tem um foco na criptografia fina a fim então, um o um um grupo de WhatsApp, WhatsApp, de fato, você só vê que o, que entrou, o, que que o que entrou, mas as, as, as ferramentas com foco em streaming de dados, como é o no Telegram, Telegram permitem um stories. histórico. Ainda, Ainda assim, eu, eu sugiro mais o um Meio um Man. Ou seja, eu entendo da experiência que o Meio ou qualquer oferecedor de ministro, vai ser o seu melhor amigo. mas Não dá Não para, para excluir o Telegram, o Telegram mesmo, mesmo usando o critério, o critério de, de matemática um histórico. histórico. De, de hecho sí, cortito, cortito en el grupo, grupo este que les decía de, de clientes de un operador en particular operador o sea, hay tanta que que hay gente que el, que el grupo whatsapp está colapsado y llegaron al límite entonces cuando hay alguien que quiere te entrar te y no te puede te hay alguno que dice ah pero yo tengo tres empleados tengo acá tres de mi empresa, empresa libero uno y hacemos entrar uno nuevo de otra organización todo esto que está surgiendo es interesante para ver que no hay una herramienta universal y quizás hay distintas cosas que cumplen distintos roles a mí me sigue que la lista de correo como, como archivo histórico en tu poder tiene un valor en definitiva el Telegram o el Slack como no, más que puedan tener histórico el por ejemplo el Slack si no paga, que paga el, el histórico, que histórico buen tiempo esa información no esa la, la tiene la uno y está es eh, digamos, a, un, a, una, a, una, a un vencimiento de una tarjeta de crédito de desaparecer para siempre lo cual sería realmente trágico creo que, trágico. que, de crédito sumir, creo que de estamos bien de tiempo no no estamos Entonces, algo cortito tiempo. de cómo, Una cómo se puede ayudar ahorita. Se me estaba ocurriendo. ¿Qué pasa cuando algún operador eh, adquiere ¿No? su ASN no. a la ACN, no. Va, se le asigna su IP se le asigna su ASN, ASN, un ASN, ASN, ASN, ASN, ASN que que y ya empieza y a montar ASN. la ACNIC. Pero ¿qué hay más detrás de eso? de repente algún glosario de términos, es decir, ¿qué es la ¿Qué es la ¿Qué es la, la, la, la, la, la? Todo lo que vemos. Y bueno, para que le dé continuidad a todo lo que tiene, ¿no? Tiene el ACNIC de las plataformas de Eretica y una FAC sería, viene Una de Una muy de Una otra pregunta, no. de no. Una facción de no. Una de no. Una facción de no. de e essa e parte, de parte de conteúdo que vocês, que vocês colocaram talvez seja a coisa, coisa mais bonita que, bonita que a gente conseguiu construir no Brasil, que no é o E, e aproveitando, aproveitando, eu convido a, a esses novos que, Nogs que estão informalmente... É, construídos, construídos, a gente tem versões dos mesmos dos conteúdos, conteúdos em, espanhol, em espanhol, por exemplo, o foram, foram, senhor Ariel ajudou a, a, a produzir alguma, alguma coisa. coisa. É, e o e que acontece? São, são diversos conteúdos em diversas, diversos, desde a CPE, a CPE o BIHAS, o, o BGP o, o, o RR então tem então, muita, tem muita coisa, coisa legal lá que pode ser aproveitada e traduzida para o espanhol e referenciada nas respectivas páginas e convido a conhecer o site do Brasil PIRIN Forum em relação a isso. Complementarmente sobre esse título de sobrevivência, que é o que você comentou. Se não me, se não me, me engano, estávamos comentando aqui, Wesley, o Wesley existe, existe a Nova Alliance, que, que Global, Global Nova Alliance, que é um amigo é um nosso, nosso, que, que faz algum meio de campo em relação a isso. É aquele peteleco, vai, depois depois cada um, depois que tomar um certo volume, cada um se mas é justamente esse o momento difícil de. Talvez até, Talvez até um, o LACNOG podia um, pensar em uma coisa parecida com uma, uma página hospedada no LACNOG falando, no no falando do norte da Argentina. Uma página hospedada no LACNOG falando do norte do, do norte do Chile. Só colocando, só colocando os, os que nomes estão lá, que, coisa que estão lá. Coisas coisa assim que é, é só é o efeito catalisador para que a coisa ande por si só. Muito obrigado. Muito bom conselho também. conselho também. A mí me queda una última pregunta, Tenho y, y última es si alguno si tiene experiencia con sponsors, experiencia si, reuniones, si, si las reuniones reciben sponsoreos, bueno, si no todos hacen reuniones, reuniones pero, si, reuniones, mas, por ejemplo, si Rubens exemplo, seguramente país, certeza, eh, reciben ayuda de sponsors. Sí, uh, a gente tiene patrocinadores. Uh, a gente originalmente usaba solo el dinero próprio comitê gestor para isso e ainda é o, o garantidor de todas as operações, mas a partir de um momento a gente pensou, ah, vamos, vamos abrir aí para patrocinadores, uh, isso permitiu que, por exemplo, o orçamento do do grupo, fosse seja, seja numericamente o mesmo, mesmo desde, que desde que o grupo foi criado. Lá. E vocês, e vocês lá, que moram aqui na América Latina sabem que, que a inflação em qualquer um dos, dos nossos, nossos papis, países <risos> transforma um valor é, em muito menos. Né? Então, já tem, tem mais de 100%, 200% de inflação, a gente inflação está, está com o mesmo, o orçamento. mesmo. O orçamento. Mas a gente Mas achou um interessante, interessante também... também é, Trazer um pouco que, do que aí, no em inglês desnecessário, desnecessário do, marketing, do marketing é o, o goodwill de marca, de marca dos, dos patrocinadores do evento. Do evento. Então, a então, a gente achou que isso ajudaria a área, e ajudou. A gente... então, a gente também bem, tem patrocínios por isso, isso, mas eles, é, mas eles não são de graça, graça, não é assim, assim não põe a sua marca, marca lá só, só porque você é bonito e tem olhos, olhos azuis. azuis, então, então tem, tem, tem, tem, tem que tem claro, entrar com, com dinheiro, mas isso, mas isso ajudou, ajudou também. também, e a gente percebeu que no caso dos eventos regionais, a gente faz sempre um evento maior no ano e um evento menor regional, Essas oportunidades de patrocínio do evento regional, que são mais baratas, ajudam a divulgar empresas da região para o país todo. Então, as empresas que só atuavam naquele estado, começam a ser conhecidas também no Brasil. Então, a gente conseguiu juntar tudo isso aí, com, entendo que com sucesso. quanto participantes viram na reunião Quantos participantes uh, das têm? Uma das maiores? Duas 500, participantes presenciais, 500, 500 para cima. cima. Das edições, das edições regionais, tipicamente 200 uh, participantes. 200. Uh, participantes. Uh, participantes. Isso, Isso só de presencial, porque o um evento sempre, sempre foi transmitido, transmitido, online, sempre transmitido online, sempre permitiu interação online. E, Então ele, então, ele sempre teve essa, essa característica, característica híbrida, híbrida né? Assim, palavra, palavra da moda, da moda mas que já é usada, usada. Muito antes de pandemia, a gente já se preocupava em como é que a pessoa a remota está acompanhando, acompanhando, com qualidade, com, qualidade com, e com, ela conseguiu entender o que está acontecendo, acontecendo, interagir. Né? Né? Então, a então, a gente já valorizava, valorizava isso há 20 anos, 20 anos atrás. atrás e, e, Com isso, uh, diminui um a pouco demanda a demanda por participação presencial. Lembrando, Lembrando que, Brasil um grande, e que o Brasil é um país grande e que viajar pelo Brasil, Brasil pode, viajar, pode demorar e custar e caro. caro. Então, tem, a gente tem também, assim, também essa preocupação remoto por causa tenemos dos, tenemos dos preguntas en la sala, que aquí, Cristian. No me no, dije no, ¿quién, quién estaba en el próximo. Les pido que se primera, presenten. Buenos ¿no? días, Giovanna sí, Castro. Buen día, Giovanna Castro. Tengo una, una tengo, una tengo una inquietud. Una que se me trae un presente. está hablando acerca de del tema económico. Si a través del año se podría manejar con los diferentes proveedores de equipos. Una de las dificultades que tenemos por aquí por ejemplo, que en Colombia, Colombia, en el tema de exemplo, capacitación, capacitación es que el valor de un, de un curso es muy alto para, para alto nosotros, para, para nós, el tema cambiario. E sí, para alguien puede por ser muy sencillo pagar cambio. 2 mil dólares, 4 mil dólares, pero cuando hacemos la conversión a, a, conversión a peso, para colombiano, peso colombiano, para nosotros un um curso significa, un um curso, um curso de algún proveedor de significa proveedor pagar entre 5 y 10 millones de pesos. Y eso, convierte y eso los cursos, cursos inalcanzables. y para nosotros eso para puede ser una limitante en cuanto ser a, limitante no que que a técnica, para nuestro específico. país específico. Que para otros países no pero para países que tenemos en, países e, una una restricción que estamos a si se pusiera a comunicarlo, tratar de hacer algún tipo de, no sé si podría, de, de hacer tema económico con los proveedores para, en esos casos, por por de no. para. Ese tipo de casos, ah, no. ¿Dijiste la gnog así sí, que, pues que lo agarré yo? No, que por eso eh, sí. Eh, de hecho, y después te voy a pasar algo te Nosotros tenemos un grupo, no un grupo de trabajo LACNOT de capacitación. El ACNO tiene, de eh, tiene, tiene dentro de tenemos nuestro programa de trabajo, trabajo anual para reforzar, hacer webinars, hacer entrenamientos. Webinars, queremos, de alguna manera, queremos recibir feedback queremos de la gente de qué le interesa, porque si no estamos eligiendo nosotros, quizás a lo mejor estamos siempre repitiendo cosas que ya se saben nunca hicimos hasta nunca ahora hicimos un webinar a la carta la, eh, pero no porque no queremos, sino porque con, con nadie lo pidió. Carta, porque eh, nadie eh, pidió lo que sí nos ha pasado edad, es que con ayuda que de si ISO, es que eh, en algún lugar donde se ha juntado eh, de una y determinada y cantidad de gente, hemos mandado a un instructor de de personas, gracias al patrocinio de ISOC de, eh, de hecho sí, lo, lo hemos hecho como Arnold en algún momento, lo hemos hecho como LACNOG hemos preparado hemos capacitado a algún equipo de acá de la región y esas necesidades por favor, acérquense, comuníquenlas y planifiquemoslas porque es parte del trabajo que, que nosotros tenemos como organización. Después, nosotros vemos de alguna forma si, cómo hacemos la logística para que se pueda llevar a cabo. Y lo que sí le vamos a pedir es que haya un grupo de gente relativamente interesante, importante en cantidad, como para que el todo el esfuerzo y, y sobre todo el, el pedido de patrocinio, si es que hace falta, se pueda llevar a cabo. Y lo paso, y ahora paso para me, me agregar una cosa pues, sí. En Cali, una cosa en Aso, que estuvimos en Cali, el en Cairo? Fue un germen que, que sería el, el NOG de Colombia. Y que, la situación que tú estás describiendo es que bien un tema para un discutir un en el NOG de Colombia. Porque quizás ahí pueden hacer un pool de compra y comprar, más posiciones, y comprar, comprar posiciones y tener, más posiciones en los cursos y poder negociar mejores precios. Del grupo de capacitación de LACNOG está Guillermo, que está levantando la mano en este momento, entonces él puede ayudarlos. Gracias. Obrigada. Sí, te pido brevedad en la pregunta. Eduardo de Lido, eh, una consulta y era con referente a cuáles, tanto, a cuáles son los retos que encuentran los ISPs. Usan, porque actualmente los ISPs encuentran. están en, como marcas, en marcas se encuentran en muchos países. Y cómo esa información como países, o el feedback, porque a veces los ISPs tenemos ese inconveniente veces que veces nos caemos por, por operativas que a gente cae por o por, por algún problema interno, interno y esa persona, digamos, interno, y esa digamos, migra a otro país y ese feedback a veces se usa de una mala manera para darle una mala imagen a ese ICP que se encuentra en otro país y le dice a la otra persona, no lo uses porque es malo, porque es malo en mi país y se cayó. Y cómo puedo utilizar esa información desde un lado, digamos, positivo para mejorar los planes y la reputación de marca de ese ICP? No sé si alguno no sé si quiere, pero mi mensaje corto es, la recomendación, sería, no usar recomendación a, a los NOG no para, los eh, no para, es ese de, para ese de, de, de tipo de recomendaciones negativas. negativas. Eh, otro, otro caso que ha ocurrido es usar ocurre, al NOG, para, usar NOG eh, para usarlo como monitoreo como no, monitoreo, ¿no? Y, y empezar a avisar también. Pierde tantos no, paquetes y a mí. Porque generan cadenas isso, larguísimas que son no si de poco valor, valor. Pero no, no sé si alguno. No no sé si de de sí, en, en mi país decimos escupir para arriba. No sé si. Se, se, se, este, sí, la verdad sí, es, es que no todos país, administramos redes, estamos, hemos todos hemos tenido algún problema redes, alguna vez. Y el que no lo tuvo, lo va a tener. Así que. No es una plataforma de quejas, es una red colaborativa donde si alguien tiene un problema eh, los que saben un poco más lo ayudan y, y, y me, me ha pasado de, de ver consultas en la lista, que lo consulta algún técnico que conozco y, que, y le contesta eh, alguna persona súper especialista que por ahí él ni conoce, no sabe quién es, pero le contesta. Está, es, eh, un referente, un referente de, del de área. área. Entonces, esa Entonces, transferencia de conocimiento está que buenísima, muy, por que ahí boa, eh, que, democratiza que democratiza el conocimiento, el conocimiento en otros ámbitos, por ahí, ámbitos, no, no se encontrarían nunca. Nos encontrarían Entonces, nunca. Eh, Entonces, no hay que enfocarse no en si los problemas, sino en cómo... Este, transmitir el conocimiento y cómo colaborar, este, colaborar este, como, como organización. Venimos okay, a, a agregar una cosa: que fíjense no, sí que son grupos de operadores de no grupos de usuarios. No es un grupo de defensa del consumidor, es un grupo de, de consumidores, colaboración, consumidores, entre colaboración, colaboración entre quienes quizás tienen los mismos problemas. No los no, mejores, problemas. No, hay un detalle más: nosotros nos presentamos como participantes de los nodes en Yo lo dije medio en broma, pero es cierto. Estoy en la lista de Apple. Como obviamente no el Acno, estoy en las Nano, estoy en todas las que encuentro y me meto porque está bueno, y acá me pongo del sombrero del ISP. Está bueno de alguna manera estar enterándose de las, de las charlas que hay en las comunidades que afectan el negocio que yo manejo. De la misma manera que y acá meto un, un chivito y aquí es muy, muy, que muy importante el, que los operadores estén en, en la parte de, en el foro de política, política, porque se puede decir más algo que o a sea, vos te afecte, entonces podemos, podemos uno acá decir, ya no como organización sino como persona tendría que estar operadores. todo el tiempo mirando no, no, a ver qué está pasando alrededor eso, en materia estar, técnica y sobre todo en, en, en materia regulatoria y, materia, y materia, política a, a, a ese, al, al comentario al justamente al comentario que si eso pierde el espíritu si el grupo de operadores pierde el espíritu para el cual ha sido creado eso va a llevar al fracaso, porque yo que a ningún operador le gusta que ir y que juzguen a su empresa de, de, o que, o que, que critiquen su operación, que critiquen etc. Su empresa, que Et etc. Su operación. Que lo que pasa en el, en el grupo de del No, no que Bolivia es no que ingresa no gente, no pero que nadie se sale. Inicialmente no hay mucho movimiento, pero é, es muy útil saber si ha habido útil, algo, o compartir temas técnicos. Y eso personalmente me alegra mucho, porque no lo hemos perdido. Esa es la idea, ¿no? Sumar y evitar que la gente se sienta y evitar que las personas se sientan con la e uma coisa curiosa a que a gente, gente, gente nota, nota, a gente tem a uma, uma, uma das uma listas da só de indisponibilidades, né? né? Chama -se que caiu. caiu e. Vários Os pequenos operadores, pequenos operadores que estão esperando que saia na cair uma mensagem, uma mensagem sobre, sobre o problema que eles estão tendo. Então, eles sabem que, que, eles então, eles sabem que está que com problemas funcionados, funcionados, em, algum em algum grande, grande player, player, pode ser aquário, Claro, o YouTube, YouTube né? mas ele, mas não, ele não consegue, consegue convencer, convencer o cliente, o cliente dele, dele de que, de que a, culpa a culpa não é dele. dele. Então, ele espera que saia a mensagem lá, ele pega o link da mensagem e manda para o cliente dele, ó, a culpa não é minha. Así se tenemos un comentario de sala de y después vamos a tener que Un comentario cortito, Hola, como están, y la de, la de, de, de, de Y con respecto a la consulta de, de, de Colombia, quería agregar que LACNIC tiene disponible cursos online, tiene un campus online, de hecho, lanzamos especializaciones en operación de redes. Muchos de los cursos que están disponibles son gratuitos. Así que, que también alentamos a que revisen la, la puerta de cursos de campus una pregunta, tengo una pregunta para Laura otra cosa que surgió es cuando hay de oferta esponsoreos de esponsoreos y el NOG no está constituido no es algo no está que LACNIC puede ayudarlos LACNIC a recibir el sponsoreo. Y... Y... Eh, yo creo que ahora LACNIC no va a poder ayudarlos perdón sí claro Sería quizás más adecuado, ahora que el ACNOB sí. está constituido, sería más adecuado este, que el hacer de, de personalidad jurídica si para, feito, para poder eh, recibir y analizar no, sí. jurídica. Gracias. En, en, hablando un, un segundo con el, con el sombrero del LACNI, que saben que es el otro sombrero que, que llevo, eh, nosotros reconocemos estamos convencidos de la importancia de los NOx en general como, como herramientas para, para lograr una mejor Internet. Y en ese contexto tenemos y vamos a continuar teniendo este, una serie de planes de, de como decirlo, de colaboración con los NOx y de apoyo a los NOx eh, por encima de lo que pueda hacer LACNI. Ahora que el lleva va a tener como su propia... Eh, vida propia. Eh, no es que nosotros nos vamos a salir del tema, sino que lo vamos a seguir apoyando desde otro, buscando qué otros mecanismos podemos seguir apoyando. No quiero adelantar nada, tendremos ya se van a enterar. Tendríamos que ir cerrando. Una última pregunta. última pregunta. Pablo de Uruguay. Han nombrado los grandes players. Ya ¿no? saber qué players, tanto se involucraban o sea, los, eh, en los grandes players. ¿Cómo no, involucran no los grandes no players en un ámbito local? ¿Los, los, ¿Los operadores grandes ¿cuántos grandes involucran con, cómo, cuánto operadores cuánto se involucran en los grupos de operadores de cada país? En general, en general, la membresía de los ¿no? es más bien personal, ¿no? Sí, eh, bueno, en mi experiencia son los que más se involucran no, en ¿no? porque tienen, pues, que más tienen pues, la mayor operación de, de todos los países. Pero es un reto porque, pues, es un el, los operadores grandes, especialmente la parte de los recursos, sobre, los recursos sobre todo para capacitación y, y para apoyo, pues tienen más, apoyo, más poder. Más poder. Entonces, está bueno incluir Pero, a los efectos. Bueno, los Lo hemos visto en varias y y dentro, que a lo que dicen oye, nosotros también estamos aquí y o sea, necesitamos ser escuchados, ¿no? Entonces, aquí, que eso es parte también de lo que está hablando ¿no? es es. Últimos los comentarios. Los últimos sí, comentarios eh, en realidad la participación, la yo se lo comentaba ayer a, a los metarios, eh, es a título personal. Entonces, si bien todos tenemos un trabajo, si todos tenemos un trabajo trabajamos un trabajo, para, todos para alguien, alguien la, participación la participación no es a nivel personal no, y todos sabemos para quién trabaja cada uno, dónde estamos, pero cuando colaboramos lo hacemos colaboramos, digamos, de, de, de, de las ganas que tenemos de colaborar de y hay cosas, de colaborar. Podemos, este, hay cosas que compartir podemos compartir y otras cosas que no, otras no pero siempre tratando de, siempre de colaborar no importa colaborar, donde estemos trabajando Nada, no, tendríamos que ir cerrando. Creo que estuvo muy, muy interesante la discusión. Eh, quería agradecerle a Germán a Nayde a Ariel, a Rubens y a Día Lo dije en orden porque si lo decían otro orden seguramente me iba a olvidar de alguien. A Cristian por invitarme a acompañarlo en esto A Carlos. Y gracias a ustedes por escucharnos y gracias por toda la participación y por todas las preguntas que han habido. Y un aplauso para nuestro panelistas.